amigo cramiano, aquí estamos echando torcha y hoy vamos a hablar de un tema profundo ¡Oh! Ay, pues otra vez. <risa> El no vamos a hablar acerca de qué puedes hacer tú en este mundo violen, violento para hacer la diferencia claro para hacer la diferencia pues yo creo que ver a la gente con respeto sabiendo que tienes tus diferencias y tienes tus, tus coincidencias respetarlos es la primera parte para uh -huh. no para, para hacer este mundo un poco más pacífico y sí, tener Ahora sí que amor, dar amor, dar pasión, dar cosas chidas. Tolerancia también. ¿no? Tolerancia, Tolerancia, respeto, este comunicación sobre todo. ¿Sí? ¿Cuántas guerras no ha habido por falta de comunicación o por errores de comunicación? ¿Ah, sí? ¿Cuántas? ¿Varias? ¿Todas? ¿Todas? Pues yo creo que es más que los valores, como ya lo he dicho en otros videos, están confundidos. Un ¿Sí? pinche país quiere más. Sí. Cuando se agarraban desde que se estaban formando los países en Europa, pinches sí, sí. vikingos llegaron porque querían más este... los romanos cabrón, no cabrón, mames no no interior, esos güeyes no tenían no llenadera interior, no. Cabrón. acá los aztecas igual cabrón, pues pero, pero... pero un hecho de todo esto creo que es que la violencia engendra violencia. Cara. Ah, claro. ¿No? Y, y la violencia no nada más es agarrar y, y que yo llegue y te ponga unos chingadazos no. Obviamente es la corrupción, es un tipo de violencia. Es, ¿no? claro. claro. Vean ahora todo lo que está pasando con, con este rollo del guachicol, ¿no? Del, que, del, del robo de los hidrocarburos. No, en ahora está muy cabrón porque parece... Calón, pa wey. Todo parece pinche fábrica de psicópatas, cara. Así pero además hasta la misma raza, nuestros mismos compatriotas mexicanos y, y se vuelve ya como una psicosis, ¿no? Este rollo que pasó con, con la tragedia de los, de los cuates estos que pues, se quemaron y todo sí, el rollo es, es una consecuencia de, de, de toda la violencia que no es precisamente esta que hablamos de madrazos ¿no? Pero pues ya permeó hasta abajo y ahorita que pues, sí, está es. este, tratando de enderezar este, este barco Dicen que por ahí, que si, aunque la medicina sea amarga, pues ni modo, cabrón, claro. ¿no? Claro, hasta eso que aquí la medicina no está tan amarga, no. la neta. El presidente se está viendo muy suave y, y está bien, cabrón, está bien. Está, está viéndose muy, muy empático. Tres sexenios sumergidos en más. no sabemos. No, no, más, pero, pero por lo menos tres. O sea, tres en seis son 18 años, cabrón. Uy, güey que tiene 18 años ahorita que es este, que ya puede votar, etcétera, y que toda su vida creció oyendo corridos del narco y oyendo pura chingadera de el que tranza no avanza y puras madres. Y bueno, los que vivimos aquí cerca de la ciudad y en la ciudad, este, no, nos tocó ir menos, pero este... Hay, hay cabezones que, que viven en, en lugares que están pegados a ese pedo En, en el norte, en, en, en Guerrero, etc. Y que todo el tiempo están oyendo y conviviendo con esas gentes Y la máscara y, y en otros donde los meten a huevo A formar parte y todo pues Por eso se entiende que el, el presidente sea empático Y que no se los quiera torcer Porque a fin de cuentas es, son el resultado no, de bien. sus entornos Pero también, la verdad Tú puedes tomar la decisión que bien bien cada quien dentro de nosotros sabemos que está bien y que está, no está mal. mal. Entonces, eso es inherente. Testigo. Yo creo que es optar por la por la opción más noble. Si tienes dos opciones, por ejemplo, transarte, no sé, por decirte 100 pesos o dejarlos ahí, ¿cuál es la opción más noble? ¿Cuál es la, cuál es la opción que te hace mejor persona? ¿Dejarlos ahí? contribuir decir, no voy a hacer esto porque me hace mejor persona no, no vas a... Salir, no tomar lo que no es tuyo No tomar lo que no, no, no es tuyo, punto nada, final ta, ta. Ni, ni a estratos enormes como los políticos ni estratos bajos o sea, si ves una fuga de gasolina, no vas a ir por tu bidón a llenarlo porque esa gasolina no, no es pues tuya si hay cubetas güey, no <risa> Y volvemos a lo mismo de lo que hablábamos no en otros videos de de los valores obviamente esto, estos valores si no los tienes, no dejas de ser humano pero si, si los tomas y los practicas Entonces te haces un humano de mejor calidad Así es, ¿no? yo, vi, yo vi cosas que sí me sacaron Mucho de onda, digo, además de pues, Estas chavas, estos chavos quemados Vi memes muy manchados De, pues, un bombón Y este es un huachicolero, o sea sí Cosas que, que dices, no puede ser que seamos tan tampoco empáticos con nosotros mismos que que nos creamos mejores que tal persona porque no estamos en sus circunstancias y hacer burla de esa tragedia a mí se me hizo muy muy decadente de verdad se me hizo muy de pésimo gusto y eso es lo que voy eso no fue la mejor opción eso no fue la opción más noble o sea burlarte de alguien porque falló y decir, sí, que se lo merecían, rateros, qué bueno que se prendió. O sea, no, no está bueno, este también de personalidad, ¿no? Digo, yo soy desmadroso, soy de los, los río de la muerte, que no soy tan aprensivo, pero pues, claro que tienes que ser empático. Que, y de hecho, yo no lo haría, aunque me estuviera muriendo de hambre, no haría chingaderas. Pues no. no. Pero pues, es la escala de valores de cada quien. yo morirme de hambre antes de romperle su madre a alguien para, para yo poder comer, ¿ca? pero pues para eso tienes que creer. En algo, yo soy cristiano, yo creo en Dios y, y creo que para estar bien conmigo mismo y con los demás, pues debo de, de pensar en los demás y no en mí. Pero pues ese es el pedo, que la gran mayoría la fe la tienen medio comprometida, no sé cómo decirle. Sí, tuercen... Es la palabra. Los seres no tuercen las palabras. Y llama amor a la codependencia, por ejemplo O llama felicidad a puros placebos ¿no? O llama fe a la idolatría, por ejemplo Y tiene torcidos muchos, muchos términos, ¿no? Llama amistad a la gente con la que te vas y te pones bien borracho Y es mi carnal del alma Y no es cierto, no es tu carnal del alma Es un brother con el que te pones borracho que te acompañen o sea, tus debilidades. Ajá, pero hermandad no Bebeo. es eso. El amor tampoco es eso, ¿no? O sea, el amor es, es libertad. Y yo creo que... No soy violento, wey. Es la, la opción más alta, ¿no? Es decir, bueno, la, ¿qué es la opción más alta? ¿Cuál me hace mejor? Es esta. Y con eso se puede, se puede revertir la violencia en todas formas. E, definitivamente, el, el primer paso a, a ser violento de cualquier forma o de cualquier índole es no respetar. Cuando tú... Dejas de respetar a alguien o a algo, entonces ya estás violentando algo. Por ahí deberíamos de, de empezar. Volviendo a lo de los quemados, pues, ellos no respetaron, pero también los, los, los otros güeyes tampoco están respetando. Como que en cierto punto, si transgredes esa línea de, de, del respeto, pues te vuelves igual, cabrón. Pero lo, eh, lo que sí es un hecho es que todas tus acciones... Tienen consecuencias. Pues, tienen una consecuencia, es, punto Es una no, ley si natural ¿no? Así es, es así de sencillo mis niños, si comes caca te apeste los hocico. <risa> <risa> Después de esta última cita tan profunda y... Oye, wey, tan ética, poética, poética, güey. Este, pues te dejamos con esa ahí para que la pienses y recuerda manita arriba, eh, escríbenos tu comentarios, dinos ¿Qué que panita? tranza contigo, que, de qué lado más que la iguana y nos vemos en la siguiente. ¿No? Pero sí, contesten, cabrones. Sí, ya sabes. sí ya. arriba. No es violencia. Campanita. Es, es con, cariño. con cariño. Gracias y que el rock sea. chao amor